Los residentes en el sector Mamá Tingó de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este martes el mal estado en que se encuentran sus calles, así como otras necesidades del sector. Intransitable cuando esto está... o sea, tendo seco y tanto como que están intransitable, porque mire la calle, que los vehículos no pueden correr por ahí, porque la calle están absolutamente perdida que no hay por donde uno defenderse cuando llueve y como quiera las calles están intransitables, que no sirven para nada critican la dejadez de las autoridades y la falta de atención a sus demandas la calle que la necesitamos cuando la faltan, porque ese pedacito de ahí de aquí a la escuela está afectado entonces allí del liceo para allá está afectado una mesa mediacito ahí que necesitamos que nos arreglen Todas las autoridades no le dicen nada. Ellos vienen y nada más vienen y tiran a foto y se van y no hacen nada. Por más de cinco años los residentes en la zona han mantenido su posición en torno a esta situación, ya que desplazarse por las vías cuando llueve es un verdadero dolor de cabeza. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.